Señores, otra cosa que está fuerte es que Brea Fran afirma por qué salió Jessica Pereira de Extremo a Extremo. Eso está sonando y yo quiero saber por qué fue que salió. Desde anoche, Vamos a traerla chacalo? para acá, Villalona. Anoche ha estado sonando lo de la renuncia de Jessica Pereira del programa de extremo a extremo. Y Brad Frank eh, dio a conocer detalles sobre la salida de, de ella a través de ese programa. Eh, según Frank, la decisión no fue tomada por la producción del espacio, sino que fue la propia Pereira quien decidió alejarse para enfocarse en un nuevo proyecto. Vamos a ver las declaraciones de Brad Frank a través de su programa La UCA. Bueno, ahí escucharon, señores. Ahí escucharon, señores. Antes de todo, quiero enviar un saludo a Jeffrey Rodríguez, lo más duro de la UNE, ¿verdad? Estaba ya con nosotros el miércoles atendiéndonos ahí en mío, Jeffrey Rodríguez, de los míos Estaba ya en Sí. la locución. eh. Bien, Está, compañero Jeffrey ahí. Jeffrey, saludo. No, tú eso. Tiene un ginger, una sí, vaina. Es sí, claro, la vaina ¿no? talento, la producción. <risa> <risa> Señores, Jessica, eh, al parecer, como dice Brad Frank, ella decidió irse, irse ya verdad, eh, es lo que tengo entendido. Así es. Para emprender su nuevo camino, tú sabes que Jessica eh, está creciendo en su canal de YouTube con su morbo y todo. Eh, nada más lleva la chaca hasta Yo no veo eso, porque dime tú. No, la <risa> chacata, nada más que ella lleva. No, sí no, pero nada más se destacan esa gente y yo no me voy a eso a cada rato son fijos no ella le gusta no. No, <risa> les... entonces lleva, al hacerse. parecer Jessica eh, hay que ver el sistema que, que ellos ella tienen allá eh, al parecer ya su proyecto puede ser que su proyecto le esté dejando más dinero ya de la cuenta para ella ya entender que ya no tiene o que o un descanso secreta. un descanso que ya quiere darse ya o sea que Jessica, Jessica ya tiene un tiempo en los medios y ya se ya tiene su propio proyecto ¿verdad? bueno ya tú tienes tu propio proyecto y tu proyecto te te te, da, te dando buenos beneficios ya tú quieres enfocarte en esa sola rama verdad pero puede ser que ya vaya a hacer su propia plataforma no la tiene porque ya tiene su propia bueno, plataforma bueno aparte de decir tabú pero algo para expandir sí, y es más, que ya ¿sabes? Jessica ya Jessica peleó ya Jessica ya Jessica hizo su tiempo y todo es temporal. Ya entendemos sí. ese tipo de cosas, de que todo está esto es hasta un tiempo. Eh, Para tú crecer y ese tipo de cosas. Entonces ya eh, Jessica, al parecer, considera que ella puede sola. Eh, okay. eh, tener una, su propia, tiene su propia plataforma, le está yendo súper bien en su canal de YouTube, aunque yo no okay. veo nada de eso, pero le está yendo bien. Y tiene un público ahí que la, que la, que la quiere, que la admira. Eh, se ha, se ha adentrado a la farándula urbana, que al principio tú sabes que ella no manejaba eso. Después de entrar a los foques, ella se empapó, conoce, se dejó conocer de los artistas, salen los videos de los artistas y está dentro de la farándula urbana dominicana y, y, y dentro del ojo. Entonces, ya ella, ella al parecer quiere enfocarse ya en, en un proyecto ya único, donde la que brille ya directamente se haya, porque tú sabes que al final tú estás en un tiempo, en un sitio pero al final tú quieres, hay personas que tienen esa mentalidad de emprendimiento, de emprendimiento ya que quieren ser los líderes dentro de su, de su, ¿verdad? De su equipo. Sí. Y al parecer ¿Y eso... ese tipo de cosas? Eso es lo que ella <risa> Eso es lo que ella no. está, es ese tipo de cosas. Yes. No <risa> Jessica, Jessica es lo que dice eh, Angel. ¿Sabe qué es la táctica que ella está usando ahora? Eh, tú sabes que Carlos, últimamente, Carlos Durán ha sido sonido en estos días. Entonces, todos esos todo eso muchachos que él lleva, que tú has visto, Papi Ross, Willy y Todito y todo ellos. El gordito. Ajá, yeah. eh, a eso mismo. Dile que ahí te, te, te mando un. <ríe> todo eso, <risa> este. Ese gordito y todo <risa> y esos muchachos que, sabes, que están trabajando con él. Ah. Qué? ¡Ay, Dios mío, me dejan hablar! <risa> <¿Tú> Estoy <eres> diciendo. <risa> a preventir no, y déjeme habla hablar. ¿eh? Tu bebé, ahora si se yo que le interrumpo, me hacen un choco. Cállate, Camila. Eh, claro, ¿Cómo es que ella habla? ¿Cómo es que ella habla? ¿Qué? ¿Qué no es, que Ajá, no, bueno. ah, <ríe> bebé, no me voy a expresar, yo no voy a hablar aquí. Cuando, ya. Cuando aquí este si hay programa. mail no quiero. Vaina que yo yo, yo cuando me meto en problemas, problemas. cuando si hay mail lío, no quiero a tú venir hasta él. Eh. ¿Qué leo? Sigue <ríe> sí, Camila. Sigue Camila, sigue, pero continua. Lo que decía. Es que ella ha aprovechado esa línea de que todos esos muchachos ahora están en la onda, que la Piri y toda esa gente, son me dice Santo Domingo, esa línea de pop como dicen los muchachos, está ahora de moda ya en esa son zona. Sí. Pues más que yo quieran de que se dedique de barrio, entonces, que o sea, no lo de van a no hacer. <risas> Hilton, qué sé yo. sí, Brian Hilton. Entonces lo pero que pasa. Entonces, eh, ella ha aprovechado esa ola de que una gran masa de jóvenes lo sigue y está de moda ahora. Eh, lo que están subiendo novel Nobel Pop y esos muchachos y sí. Entonces, ella en sus últimos sin tabú los ha integrado. O sea, ha llamado de a dos personas, de a tres, haciéndoles las entrevistas, preguntas, comprometedora como siempre ha destacado, pero al ser esos tipos de personas que estén ahí, ella le subió más el rating todavía, porque ya compartió en su Instagram los últimos videos donde invitó a esas personas en donde le subió. Y ahí fue que ella empezó a comentar que tal vez se dedique completamente a esa parte del streaming y de las redes sociales y lo que tenga con YouTube porque le está yendo bien. Ella está bajando un chingado su, sus preguntas media comprometedoras, claro. porque no, pero dentro, sí, del sí, mundo, sí. dentro del mundo del streaming y de YouTube hay, hay una vaina bien que, que se pone para eso. Por pero eso tiene, te digo, pero, nosotros pero no estamos que, lejos es de verlo el Lamborghini. Sí, pero es muy delicado. Es muy delicado. Pero pero... YouTube, es muy, eh, YouTube, usted nada más tiene que tener la mente en eso. Exactamente. En eso, si exact. usted tiene otro trabajo, otra cosa, YouTube, no olvídese de eso. Exacto. Exacto. O sea, cuando ya tú te metes a hacer el contenido para YouTube principalmente, el tiempo que te consume en lo que es la preparación, eh, la producción, la realización, o sea, es, es fuerte, entonces tiene que estar siempre cayéndole atrás a lo que, es, a lo que quiere la gente, a lo que la gente quiere ver, y eso se lleva muchísimo tiempo. Entonces, si eres tú y un grupo pequeño, entonces te va a consumir, ya no es como a los foques, que es una plataforma que. a los foques tiene todo, eh, tiene consecuencias de todos esos años, porque él ahora es a los foques, don, don, don Santiago. A no, los foques sí sabe perfectamente lo Pero que es. pasó su tiempo de, de, de crisis de, de, de, y de o sea que no todo empieza a el de rosa no. o sea un buen ejemplo y, y todas esas figuras que han empezado en youtube eh, ella misma lo incorporan y todo esos ¿no? todos esos muchachos capricornio todos esos muchachos empezaron eh, con un principio obsoleto o sea y ahora tienen ese. O sea que lo que hay que persistir mi gente Entonces, claro, que, seguimos? Le, que le vaya bien a doña Jessica Sí, con que esa morbosidad <risa> bueno. ella me tiene aburrido